podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. El más pirata de las redes. Nada es original. Entrevistas con nazi los directores de la selección oficial de Ultracinema. Edición de ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Eh yo no, no sé por qué siempre decimos lo mismo, total hola a todos los que nos están escuchando Estamos en una edición más de Nada es Original, el podcast, su podcast favorito y el podcast más pirata y hacker de las redes Y bueno, pues ahora estamos, como, como bien saben, hemos estado desde diciembre pasado, prácticamente desde noviembre Entrevistando a personalidades relacionadas con el festival, con la décima edición y en este caso, pues tenemos, para variar, invitado internacional, que ya eh, nos extenderemos en, en el tema. Pero bueno, su trabajo forma parte de la selección de cortos colombianos que estamos compartiendo a través de Showl nuestra sala virtual. Y bueno, antes que, que, que, de empezar y, y presentar como, como se debe a nuestro invitado, quiero saludar a mi queridísimo maestro Bund, que debe estar hecho una paleta, que si no un pingüino allá en el Monterrey eh, canadiense. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo va todo? Por muy ahí? bien, muy bien. La verdad, muy contento. Eh, pues sí, efectivamente estoy hecho paleta. Eh, en, la, en la noche, en la madrugada, tuvimos 32 grados bajo cero. Ah, qué divertido! Este, entonces, pues sí, es para salir en pantalón corto y, <risa> este, y pues bueno, para divertirse un rato. Pero, pero bien, todo bien, todo bien. Mientras podamos estar eh, eh, a, a, acercarnos a través de las pantallas, pues bueno, por lo menos ya tenemos ahí algo que hacer y algo de qué de charlar. Nada más no te vuelas loco y te arranques el cabello, porque de por sí... No, no imagínate, no, ya eso, ya, ya no lo puedo hacer, ya antes lo podía hacer fácil, pero pues ya tengo unas entradotas que más bien ya son salidas, ¿no? Entonces, pero bueno, este, impresionante, pero bueno, este, sí me he vuelto un poco loco, pero nada, nada que una selección de buenos cortos experimentales no, no, cure. no, es, no cure. Que luego uno acaba más loco, pero en el mejor sentido de, de la palabra y se pone uno a crear y a, y a reflexionar en torno de este quehacer eh, audiovisual en nuestro continente. Y pues, pues bueno, efectivamente nuestro invitado pues es, es parte de esta, de esta selección, ¿no? Sí, justo la, uno de los cortos que más nos llamó la atención, que de esta selección de cortos eh, colombianos cortesía del Bogotá Experimental Film Festival. Saludos a Oscar Pico y a todo el equipo de, del festival. Es uno que está incluido ahí, que se llama Jesús Paula de Nelson Rodríguez, quien nos acompaña en esta, en esta emisión. ¿Cómo andas, Nelson? ¿Qué dice Bogotá? Se ve que está bien bonito por allá. ¿no? Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bien, pues muy, muy agradecido por la invitación y acá un poco frío también. Pues no tanto como... Antonio, pero sí, acá está haciendo pleito. Buenísimo Nelson, pues gracias por, por aceptar la invitación, por platicarnos de, de tu pieza, que bueno, ya la, ya la iremos comentando, pero bueno, me, nos llamó la atención. A mí me, no sé qué piensas tú Antonio, a mí me recordó, quizás sea por el francés, pero sí por momentos me sentí que estaba viendo algo marqueriano, y eso me, me gustó mucho, ¿no? Este, aparte es una mezcla... Bueno, ahorita les, les, les hago el comercial, Está, todavía tienen 15 días más, 16 días para ser exactos, para verla a través de Showl junto con el resto de, de los cortometrajes colombianos, entonces todavía tienen, si no la han visto, si todo lo que escuchen okay. aquí les causa curiosidad, vayan, vayan a verla en, en, nuestra, en nuestra sala virtual, y si, y si no les causa curiosidad, también vayan a verla porque es una pieza que, que tienen que ver, es una combinación entre ficción, eh, documental, eh, reapropiación, eh, sin ensayo. Bueno, es una, una pieza muy completa que, que, que de la cual puedes, puedes jalar muchos, muchos eh, hilos y, y, y pues cosas que comentar, que, que, que aporta. Pero bueno, a mí me gustaría empezar por preguntarte eh, que, eh, cuál es el origen de esta pieza. No? Sabemos que tienes tu formación de... de pues acercando a las, a, las, a las ciencias sociales, bueno, más bien a las audiovisuales, perdón, o a la audiovisual, pero bueno, este tipo de audiovisuales no es tan común, ¿no? No es tan común que se, que se produzca y ahorita sí. bueno, se está poniendo un poquito de moda, pero bueno, cuéntanos un poquito cómo, cómo es la génesis de Jesús y Paula. Vale, pues digamos, este proyecto es, es, un pro, es el proyecto resultado de una tesis de grado, de, de pregrado. Okay. ok, Sí, entonces... Eh, digamos que la investigación que hicimos o sea la hice le, hice le hice yo con dos compañeras fue una investigación acerca del cine hecho con material de archivo entonces digamos que la investigación que hicimos encontramos como muchas muchas formas de archivo eh, muchas formas de utilizar el material de archivo y pues toda esta, toda esta información que encontramos dio resultado a este cortometraje que pues si se pueden dar cuenta pues digamos que hay como mucho, a veces como muy cargado de todo, pero pues digamos que tratamos de, de implementar la mayor cantidad de información que encontramos en, en el proyecto. Entonces eso es un cortometraje que salió de una tesis de, de pregrado y, y ya, pues entonces narra como un poco eh, un hecho histórico que ocurrió en Colombia, que fue un genocidio contra un partido político, entonces eh, pues, era la Unión Patriótica, era un partido político que, o sea, que resultó de un tratado de paz fallido, que fue como en los años 70-80, con, con la extinta guerrilla de las FARC. Entonces, pues cuando se, digamos, cuando se rompieron la, los diálogos con la guerrilla, pues, tíbal, eh, se mantuvo el partido político como para darle voz a, pues, a otro tipo de política que no existía en esa época, porque pues en esa época solo era como el Partido Conservador y el Partido Liberal, que pues vienen diciendo exactamente lo mismo. Digamos que en esa oportunidad se se esa apertura, esa, esa nueva forma de hacer política, y pues obviamente la, la política tradicional no iba a permitir que eso pasara, entonces empezó como con este, este genocidio, utilizando las fuerzas militares, de policía y pues grupos paramilitares. Entonces digamos que a partir de ese contexto histórico, empezamos a construir una película hecha con material de archivo que pues digamos más adelante podemos hablar de eso originalmente pues la búsqueda que hicimos era material de archivo histórico eh, pero pues digamos que es, es un poco complejo conseguir este material Entonces, ya empezamos a buscar otras alternativas basándonos también como en la investigación eh, que hicimos que nos dio muchas herramientas para pues, para buscar otras formas de narración Sí, pues la, la, la historia colombiana ¿no? está plagada de estos momentos oscuros sí. que, que pues han, han, han eh, marcado al, al pueblo colombiano, y sí, esta historia es, es interesante, eh, pero a mí me parece interesantísimo la, el acercamiento, ¿no? esta, esta cuestión de, de pensarlo. Yo la, la recuerdo como casi son tres películas distintas, ¿no? como tres formas de, de acercarte al tema, en, en como una especie de tres actos, y cada una tiene una sí. estructura sí. distinta, porque incluso, incluso hacen una recreación, ¿no? Tienen actores eh, un poquito para, para jugar con, con nuestras mentes, yo diría. No sé, ¿tú qué piensas, Antonio? La verdad me pareció muy completo todo el ejercicio. Eh, si te, si te, o sea, te quedas interesado en, en saber más sobre el, sobre el, el, hecho, el hecho histórico, el, el, la cuestión política, es, evidentemente pues tiene una, una fuerte carga hacia, ese, hacia, ese, hacia esos temas. Y, y la, la indagación, incluso la, la manufactura, a mí me, me, me, me causó grata impresión. ¿Tú qué piensas, Antonio? ¿Cómo la viste? Sí, la, la verdad es que a mí me pareció eh, sumamente interesante porque además es un tema que en lo personal, eh, hablando estrictamente como de la memoria, es un tema que a mí me, me interesa muchísimo a nivel personal. Y, y, y la verdad es que lo, lo vi como, a, a, a pesar de que lo que dijiste hace unos momentos, Nelson, que, que como que había mucho, mucho material, yo creo que también es como muy orgánico, porque de pronto nuestra memoria está cargada con un montón de cosas. Y de hecho, una frase que se me quedó como muy, muy, muy, muy... Pues ahora sí que, que, que en la mente fue, fue una, una frase que, que dice y, cuando, y cuando, nos, cuando no podemos recordar no somos, no somos nadie, ¿no? Yo creo uh -huh. que esa frase es, es como, como lapidaria, ¿no? De pronto fue como una frase tremenda, ¿no? Y además que el personaje después que nos narra Paula, que tiene 94 años, que tiene Alzheimer, yo creo que yo creo que esa esa parte fue como de las que más me, me, me pues me movió no porque pues es, es, es a fin de cuentas a fin de cuentas pues un, una cuestión muy humana no de, de tener los recuerdos de perderlos y, y, y la verdad creo que creo que tu pieza tiene tiene esta cuestión como como muy orgánica no a pesar de como lo que dice Micha, que son como tres facturas distintas. Yo creo que pues así trabaja nuestra memoria. Eso yo creo que es una de los de las de las, de las cuestiones que, que me, me, me gustaría comentar. Bueno, hay varias cosas que, que, que, que me gustaría comentar, pero de, de, de, de, de primera instancia, esto fue como lo que más me, me, me marcó. no Entonces, y, y, y, y no sé, corrígeme si, si estoy mal. Eh, Pa Paula no es una, sino podrían ser infinidad de niños y niñas ¿no? que, que, que pasaron por este, por este trance ¿no? te, terrible y, y pues bueno, tu pieza sí me dejó como, como, como, como, como pues en, en, mucha, en mucha reflexión. No sé si este, la, la, la memoria es como, como el, el te, uno de los temas rectores, ¿no? Este, y tan humano, ¿no? Sí, claro. Digamos que, pues el personaje de, de Paula, eh, pues en sí, pues no, no es un personaje de ficción, no. vendría siendo como una especie de falso ensayo documental. Pero, pues digamos que, pues toda la historia que narran, inclusive hay una parte donde hay como unas eh, como unas historias aparte que son como solo texto. También, uh -huh. entonces. Dentro de la investigación que hicimos sobre, sobre este genocidio, pues encontramos un montón de información, de historias. Y pues lo que hicimos fue como una especie de collage, tanto visual como de la historia que se está contando, como tomar muchas historias y tratarlas de compactarlas en, pues en un personaje. Pero pues realmente mucho de lo que se cuenta, pues mucho no, casi todo lo que se cuenta es, es real, o sea, es pasó, pasó. Entonces, como que tratamos de, de compilar toda esta historia, y toda esta información a través de un único personaje. Algo, algo que, me, que me llamó muchísimo la, la atención y, y, y, y, y, y no, no había leído tu, tu semblanza y entonces empecé, empecé a, a, a cuando vi tu pieza... Yo, yo estaba pensando, es que tiene, tiene un gran, mucho, tiene mucho el espíritu de Luis Ospina y al final pues nos damos cuenta que, que efectivamente, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu relación con, con Luis Ospina? Y, y, y pues es un personaje importantísimo y a raíz de su muerte yo creo que empezó a haber como un, un, un renovado interés en su obra. ¿Cómo, ¿Cómo se ve, cómo se recuerda a Luis en, en Colombia? No, pues digamos que Luis Ospina en Colombia es un referente indiscutible de, pues de la historia del cine colombiano. Y pues digamos que para mí Luis, o sea, como que estuvo como un maestro en tres diferentes momentos. Entonces digamos que pues, yo desde muy joven siempre fui como muy cinéfilo, pero o sea, el cine que veía era muy cine de terror gringo, algo así por el estilo. Pero entonces un día, por casualidad, encontré una película de Luis en, en un canal público aquí en Colombia, que es un tigre de papel, mm. este, este falso documental, y pues digamos, yo no había visto algo así parecido a este, a este tipo de cine, Entonces pues como que me quedó ahí una semillita de, de, de ¿qué es esto tan, pues, tan extraño, tan único? Y pues digamos que ese fue como uno de los factores que a mí me, me impulsó a, a estudiar cine, por un lado. Después ya cuando seguí conociendo su obra, sus películas, pues digamos que fue otro momento como de, de entender el contexto histórico en el que trabajó Luis Ospina y con el grupo de Cali, todo lo que pasó en ese movimiento cinematográfico en Colombia. Y pues por último ya eh, pues tuve la etapa de, pues como de las prácticas de la universidad. Entonces yo me contacté con él, pues le dije que quería hacer como esta, esta etapa de, de la universidad con él. Y pues él dijo que de uno, que de hecho necesitaba una persona que le ayudara. Sí. Y pues entonces empecé a, como a trabajar con él, eh, a ayudarlo como a editar algunas cosas. De hecho, pues tuve la oportunidad de, de ayudarle en la edición de, pues del último pieza que hizo, que es como una film instalación, se llama El ojo del turista. Son unos clips pequeños que se, se, se ponen como en una instalación, que tuve la oportunidad de verlo acá en la Cinemateca de Bogotá. Y eso, entonces, digamos, trabajando con él aprendí muchas cosas, pero pues sobre todo el orden, era una persona muy ordenada para trabajar, que es súper importante en el montaje, porque pues yo soy montajista. Eh, también, increíblemente, a pesar de la edad que tenía, era una persona con una memoria prodigiosa, se acordaba exactamente dónde estaba cada, cada cosa que necesitaba, sabía dónde estaba exactamente, de, de películas, hablábamos de cine, fue una experiencia súper, súper interesante y súper enriquecedora como profesional. Pues digamos que es Luis Ospina es como mi referente en Colombia del cine que pues, de pronto quisiera ser. Sí, pues digamos que él no tiene películas tan experimentales, pero en sus películas siempre hay como elementos de experimentación todo el tiempo. Pues qué interesante que pudiste trabajar con él, sí tiene una filmografía pues, interesantísima, reconocida, como dices tú, no, no tan experimental quizá como en los términos en los que nosotros uh -huh. movemos, o como el cine experimental se, se puede de alguna manera medio clasificar, pero sí tiene una mirada distinta, no por eso evidentemente llegó, llegó a, a otros niveles su cine. Entonces digamos que de ahí abre baste, ¿no? de ahí de, de, de, de trabajar con él, pero... Eh, me quedé pensando yo cuando estaba viendo tu pieza, dije, igual estaría interesante saber por qué Nelson no, no hizo una recreación tipo Netflix, a lo mejor, ¿no? ¿Por qué decidiste? Digo, porque o sea tienes un personaje que, como bien dice Antonio, puede ser Paula, puede ser cualquier otra persona, ¿no? Y en la historia de, de, de la... Toda esta cuestión de que, pues, la, la terminan por, por re, dejar, salvarle la vida, abandonándola de alguna forma y bueno, hace, es este, es, es, va a parar a, a Francia, bueno, en fin, todo esto, si tú dices, bueno, igual puedo hacer una, una ficción con toda la barba que hable de estos temas, ¿por qué decantarte por algo más experimental? No sé, eso está, está interesante, pues. Ok, pues digamos que, o sea, pues a mí me interesa el cine experimental, entonces digamos que empezó mucho como desde la universidad, entonces pues yo tenía que trabajar a la par que estaba estudiando, entonces pues digamos que no me quedaba mucho tiempo para ir a rodajes y todos estos trabajos grupales, entonces pues yo era el encargado de editar, a mí me entregaban el material y pues yo cuando tenía tiempo lo editaba, entonces digamos que ahí fue como empecé a, a tomarle gusto a la edición, al montaje, entonces ya avanzando la carrera pues empecé a conocer como este tipo de cine que pues no necesita ir a grabar ni nada, sino pues tomas material ya existente, y pues con eso empiezas a trabajar, ¿sí? de hecho a mí pues, los, los rodajes no, no me gustan tanto, me gusta más como el trabajo en la sala de edición y ya, entonces es eso, entonces empecé a conocer directores, como tú decías ahorita, como que la película tiene un poco de, de Chris Marker, entonces empecé a, a, a conocer directores como Godard, como Chris Marker, Jonas Mekas, entonces veía que se, había una posibilidad de hacer cine sin necesidad de ir a grabar, sino y de hecho, todo lo que implica ir a grabar, no, pues, entonces, como la forma de, de tomar material que ya, existe, que ya existe, que de hecho era como uno de los pilares de, de la investigación que hicimos, como o sea, la, la hiperproducción de imágenes que existen hoy en día, pues ya, ¿para qué más vamos a grabar si ya está el material ahí? Simplemente hay que tomarlo, recontextualizarlo, manipularlo, y a partir de eso se empieza a contar la historia que uno quiere. Entonces pues fue eso, entonces fue empezar como a conocer directores, empezar a, a conocer formas de hacer cine diferente y pues también que el cine experimental permite como pues muchas veces hacer películas pues sin necesidad de estar buscando financiaciones, buscar recursos que pues a veces es súper complicado con, conseguirlos entonces es eso, pues empecé a cogerle gusto, empecé a cogerle amor al cine experimental y pues ya es como lo que quiero hacer realmente como realizador, es el cine experimental pues qué, qué maravilla, espero que más jóvenes, te, te, porque eres súper joven, no o seas de tener unos 25 años, no sé. Pero, sí, este, mira, este, más, más realizadores jóvenes te, te escuchen, porque en realidad sí, yo siento que de repente ahí, eh, eh, ahorita, bueno, ahorita se está poniendo un poco de, de moda por ahí, hay festivales que ya incluso han abierto categorías experimentales ¿no? en, en este último oh. año, y, y ahora sí que, como dice el maestro, nosotros ya éramos cool antes de que se ponga <risa> en moda, pero, eh, pero está, está interesante pues, que escuchen tu, tu, tu testimonio en este sentido, porque, porque es eso, o sea, finalmente el cine experimental tiene ese velo que nosotros hemos tratado de contribuir a quitar, ¿no? de que esté para unos cuantos y unos iniciados. Y nadie sí. que, o sea, solo unos cuantos se pueden acercar tanto a apreciarlo como a crearlo. <risa> sí. Pero es, está claro que, que es, tu, tu ejemplo confirma que, que la libertad que tiene es, claro. es, es increíble, ¿no? O sea, porque no tienes que depender de, uh -huh. de, de, de, de prácticamente nadie, ¿no? En el caso, quizás, de los archivos, de que te los presten, de conseguirlos, de encontrar las imágenes Pero en ese sentido es un poco menor la, la batalla que hay que librar, ¿no? Justo ayer hablaba con, con Jimena Cuevas, y no sé si la, la, o la ubicas, es referente, es una creadora no, histórica. No. Aquí, aquí en México es nuestra, nuestra una de nuestros inspiraciones máximas, y, y tengo, tengo un, un asuntito ahí que, que corregir de un corto que, que grabé ahora en la pandemia, del sonido, me decían, tú, ya métete al YouTube, hazlo, búscale, pícale, y, y, y con ese espíritu libertario, y, y de, más bien, con ese espíritu de libertad que, que tenemos de cine experimental, pues trata de resolverlo solo, porque si esperas que alguien venga y te resuelva, este, pues... Eh, dice, a mí, a, mí, a mí no me gusta, justo un poquito como lo que tú decías, no, a mí no me gusta eso de colaborar con la gente porque de repente tienes que esperar a, a, sí. a, a, al humor de los demás. Entonces, bueno, qué interesante escucharte. Este. Sí, pues digamos ¿Qué? que también tiene que ver como, pues, con las ganas de hacer, ¿no? Pues si uno quiere hacer cine, pero pues para hacer un cortometraje, aunque sea, tiene que esperar tres años, cuatro años, que pueda conseguir todos los recursos, pues no, es desgastante mejor pues hacerlo con lo que uno obtiene como decía la frase de la verrocha, de el cine con una idea en la cabeza y una cámara en la mano pues, ya, yeah, ¿Sí? ahí sí, tienes sí. lo que necesitas sin duda, sin duda si no el maestro Bunt igual ahí él es experto en, en hacer películas Estás en una película con tres fotogramas de, de un superocho. o no maestro Bunt hay que hacerlo con lo que se tiene Exacto. No, eran 18. Por lo menos no me, fue, no me fue tan mal. Todavía tenía un segundo de super 8. Pero sí, efectivamente yo creo que este es como el espíritu de, de cine. La libertad del, del cine experimental es la que nos, nos, eh, nos, nos debería motivar en América Latina porque pues, es obvio que no tenemos como recursos financieros como en otros países. Eh, o en este cine pues, hegemónico, ¿no? ¿Cómo, cómo está la, la escena experimental en, en, en Colombia? ¿Cómo ves tú cómo, cómo, cómo ha estado surgiendo? Porque bueno, tenemos el ejemplo del Festival en Bogotá, pero bueno, finalmente eh, pues está la, la, la Cinemateca como un espacio importante, ¿cómo está la, la movida en, en el cine experimental allá, allá en Colombia? Eh, pues digamos que sí, hay como, como interés, pues no tanto como pues el cine este, convencional, eh, pero pues sí, digamos que han, en, han habido como, empezó a haber festivales especializados en, en cine experimental, pues está el de Bogotá, hay otro en Medellín, otro en Cali, digamos que ya empieza a ver como ese movimiento de, de interesarse y de mostrar el pues, cine experimental, pues como que la gente empieza a entender que el cine no es solo eh, Hollywood o esta, estas industrias gigantes, sino pues también hay otras formas de hacer cine, de hacer arte, de entenderlo y así. Pues digamos que eh, pues, así como reconocido que pues, tiene un trabajo muy interesante, eh, está el cineasta Camilo Restrepo, mm -hmm. que este director de cine, el, el año pasado estrenó Los Conductos, es una película bellísima, me encantó mucho. Entonces digamos que ese es como uno de, la, de las personas que ha empezado como a mover este cine, aunque él no vive en Colombia, pero pues digamos que es colombiano, pues digamos que es interesado, pues más que todo también creo que porque él viene de las artes plásticas, entonces como que ese es como uno de los caminos para poder llegar al cine experimental, creo yo. Y eh, pues también hay otro par de directores de, de que, que hacen algunas cosas, pero pues digamos que empieza a crecer como este, este interés por el cine experimental pues por las formas diferentes de hacer cine. Oye, y, y me gustaría, bueno, tengo una, una ligera impresión de que también las propias autoridades han volteado a ver esta forma de hacer cine, pero no sé qué tanto la la apoyen, te digo, porque el año pasado eh, la dirección de audiovisuales, cine y medios, se llama así, la déjate, te digo, la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos organizó un, una, bueno, organizó un evento que se llama Encuentros, que seguro te, te, te habrá sonado. Sí, sí lo he escuchado, sí. Y el año pasado dedicaron eh, gran parte de, de, de este encuentro justo a estas otras formas de, de hacer cine, incluso me, me, me honraron con el con la invitación a dar un taller sobre reapropiación. Entonces, bueno, me, se, me, se me hizo súper sorprendente. Saludos a, a Natalia Bernal, por cierto. Este, eh, que quedó de invitarme a, a, a Bogotá algún día, pero bueno. Este, eh, digamos que surg, surgido del propio, eh, del propio instituto, eh, está, estuvo esta posibilidad ¿no? de aprender a ver cine experimental. De repente eso nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Acá en México nos ha costado un poco de trabajo. Oh, que, que entiendan sí. que también es cine, ¿no? Que las autoridades, oh. las, las, las, la gente que apoya, que, que da becas, que entiendan que esta es una forma también tan válida como hacer una película de ficción. Entonces, no sé cómo tú percibes ese... ese la, la universidad vi que vienen viene los logos de... Pero bueno... Quizás esto es porque fue parte de tu proceso de... de, de, de pero no sé qué tan... Cuando les presentaste, eran, ¿saben que voy a hacer un ensayo audiovisual? ¿No te vieron los, los asesores como a Bunt, que, que llegó allá? A Canadá y y aún que estuvieron nada, le vieron cara de... Pero ¿qué está pasando? ¿Qué tiene este mexicano? ¿Por qué quiere hacer una loquera como esta? No sé, igual cuéntanos un poquito esa experiencia con, con, la, con las instituciones. Listo, pues digamos que pues en Colombia existe como el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, pues donde están como eh, pues el fondo donde uno se postula para que le den como la financiación y todo esto para los proyectos. Pero digamos que antes de la pandemia, eh, si no estoy mal, había, alcancé a ver que había como un, una sección en este fondo para películas experimentales o cortometrajes experimentales, algo así. Eh, que pues, no lo había visto antes creo que fue solo como en el 2019 que era como nuevo o algo así y pues ya después de la pandemia pues el fondo digamos tuvo como sus dificultades y todo esto entonces pues ya no, ya no estaba eh, como esta sección para cine experimental eh, y pues de, de resto pues más que todo es como apoyo a las películas con material de archivo que digamos ahí es donde uno puede como ya entrar a jugar con el experimental aunque también van como algunas van dedicadas al documental específicamente, otras únicamente dicen como bueno, con material de archivo, entonces ya uno es un poco más libre ahí. Ya. Y pues digamos que la experiencia en la universidad fue pues, sí un poco rara, o sea, como que sí es un, un cortometraje muy extraño, porque pues todos quieren hacer como documentales o quieren hacer gusta ficción. Entonces, cuando yo empecé como a desarrollar este proyecto, pues que realmente no sabía cómo iba a terminar, era un experimento. O sea, era como la idea de hacer algo con únicamente material de archivo, que pues al final no fue tanto así, pero casi que el 70% del proyecto es material de archivo. Entonces, sí, pues digamos que fui como encontrando aliados, entonces había profesores, profesoras que de pronto les sonaba la idea, como que, bueno, está interesante el proyecto, entonces ahí... Conseguí mis asesores de proyecto y ya, me, me ayudaron un montón como a, a conseguir que se terminara el proyecto porque sí hubo varios varios problemas. Digamos que la idea, pues digamos, desde la universidad a uno le enseñan mucho como que el material de archivo es esta, es esta cosa histórica que hay que cuidar, que hay que observar, que no sé qué. Pero entonces acceder a ese material es súper complicado porque hay que pagar mucha plata. Entonces, digamos, alguien sin, sin una beca de creación, pues no, no puede acceder a ellos. Y muchas veces los que tienen esta, se las ganan las convocatorias, pues tampoco pueden acceder porque también es, es complicado. Entonces, digamos que ahí fue donde la investigación que empezamos a hacer nos dio como otras herramientas. Entonces empezamos a ver, ah, bueno, el material de archivo no es solo eso que está conservado en las instituciones privadas, públicas, sino las imágenes de hace un año de una persona que viajó en su celular, en su computador, eso es material de archivo, y, y cuenta algo, y tiene algo estético, tiene algo plástico que se puede utilizar. Entonces ahí fue, hay, hay una parte del cortometraje donde, donde conseguimos, bueno, nosotros empezamos a buscar material de archivo así histórico, vimos que no había posibilidades de conseguirlo, entonces empezamos a hacer una convocatoria por redes sociales, donde la gente nos enviara... Eh, material de archivo de sus, de sus casas, de sus viajes, de su vida cotidiana. Pues había como unos temas específicos, pero pues la gente empezó a enviar y a enviar y enviar. Y enviar. Fueron, pues llegó mucho, mucho material, del cual pues no se utilizó todo, pero pues digamos que se logró lo que se quería. Pues digamos que esa fue como una de las cosas buenas de, pues de no haber tenido dinero, recurrir a este material. También tuve la oportunidad de utilizar unas fotografías de, de los años 70 de la Universidad Nacional acá en Bogotá, del archivo histórico que ellos tienen. No cobraron absolutamente nada. Esto es como ver esas alternativas de, de dónde se puede encontrar material pues, que se pueda utilizar sin pagar o pues, que se pueda utilizar así, que la gente nos done material. De hecho, actualmente estoy haciendo otro proyecto que pues, utiliza como la misma metodología. Pero entonces ya es sobre un tema específico. Pues ya me han enviado bastante material también. También una convocatoria por medio de las redes sociales. Y pues ahí está el material: las redes sociales, en Facebook, Instagram. Solo es tratar de que la gente lo dane. Vale, qué interesante es esta. Eh, bueno, porque involucras de alguna manera también a la, a la gente, ¿no? No sé si. Es, Exacto. Eh, no sé al final cómo, cómo te las arreglaste para para que la gente viera de qué manera fue utilizado su, su, su, su archivo, si, si, lo, si llegó, digamos, a, a, a quedarse al final en la, en la peli. Pero eso está interesantísimo. Sin, sin spoilear tu, tu siguiente proyecto, platícanos un poquito cómo, de qué trata, por dónde va. Alex, sí, digamos que es muy extraño cómo he empezado, porque o sea, fui a hacer un voluntariado a una fundación de arte, eh, pues esto quedaba como en una finca, ¿sí? como en un terreno ahí donde pues, iba la gente, iban artistas a, a hacer su residencia, entonces yo empecé a documentar todo este proceso, pues empecé a documentar el lugar, los artistas, todo lo que hacían, entonces la idea original era hacer una especie de, pues, de documental, de ensayo visual sobre esto, pero entonces eso fue como un poquito después de lo que fue el paro nacional acá en Colombia, entonces yo me sentía como, no sé, algo extraño tratando de hacer este documental allá, como en la lejanía, en un lugar perdido, mientras estaba pasando todo esto en Colombia. Entonces como que sentía que tenía que integrar esto, esto que había pasado de alguna forma. Entonces, pues ahí empecé a escribir un boceto de guion, unas ideas y pues ya encontré como una forma de, de vincular las dos imágenes, como lo que grabé allá, y la otra parte fue el material de archivo que empecé a, a compilar por redes sociales, entonces había fotógrafos que estuvieron en las manifestaciones, me enviaron material, videos, entonces es eso, entonces cómo coger esta, estos, estos materiales de archivo de esta gente y mezclarlos con lo que yo estaba haciendo en este lugar, y pues empezar a contar una historia. Es eso, es el proyecto en el que estoy, ya voy a empezar bueno, la etapa de, de montaje. A ver, a ver qué pasa. Vale, qué, qué interesante. Maestro Bunt, yo, yo, yo sé que usted y yo somos de la... Bueno, usted como ya lo confesó, me lleva al Tinder cuando, cuando usted era joven, entonces yo, yo, soy, sí, sí. yo era un bebé, pero bueno, Nelson ni siquiera estaba en planes. Entonces, ah. él es de otra generación y la, la neta tengo que confesar... Que esta cosa de, de pedir materiales por, por redes sociales es, es, es genial, ¿no? Porque de repente no puede estar en todos lados. Y de, y de repente todos esos materiales, la gente, digo, seguramente nuestros celulares están llenos de, de cosas que uno graba. O el otro día me encontré un, un pedacito de un clip que grabé acá en Tepoztán de un policía que estaba haciéndose la de jamón al, al, al de la combi, al de la micro, al pecera, porque no sé qué. Entonces yo se me ocurrió grabarlo y ahí se quedó, ¿no? Pero bueno, el, el hecho de que la gente te comparte estos materiales, Nelson, es, es genial porque te digo, no solo, ahorita estoy pensando, no solo los involucras en un proyecto, sino de alguna manera esos materiales son, están grabados por, por personas ahí en el momento, ¿no? O sea, son temas uh -huh. Uh -huh. más o menos de actualidad. Me parece que evidentemente no vas a ir al archivo nacional, no los vas a encontrar ahí. Eh, uh -huh. Si no los suben al YouTube, no sé, me pareció genial. No sé tú qué piensas, Antonio, esta manera también de, de, de ampliar los horizontes del material de archivo que como bien lo define Nelson eso también es material de archivo no no tenemos esa noción tan arraigada porque pensamos que solo es, los archivos son aquellos esos edificios llenos de polvo y legajos y no pero no o sea traemos un archivo en nuestros celulares hay que hay que sacarle partida esa me parece fantástico cómo ves Antonio la, la verdad es que sí no no se me hubiera ocurrido porque además pues sí, yo soy de la vieja escuela, muy vieja escuela. Entonces, la, la, la, la verdad es que creo que es una iniciativa bien interesante el, el, el poder tener esta, pues esta, pues poder compartir todos estos, estos archivos y que salgan, ¿no? Cuántas veces se pierden archivos porque se cambia el celular, porque se cae, porque se rompe, porque se vuelve obsoleto el sistema operativo. Entonces, yo creo que es una, una muy, muy buena iniciativa, muy interesante y de pronto a lo mejor necesitamos, no sé, a lo mejor, eh, no sé, un archivo de la playa, un archivo de, eh, a lo mejor un movimiento social. Entonces, pues ahí está, ¿no? Francamente me parece un, una iniciativa bien, bien interesante que, que, que se, podría, se podría expandir, ¿no? A, yo creo que siempre insisto que nuestra América Latina pues, es una sola, ¿no? Entonces, si podemos compartir un montón de estos materiales, yo creo que conocemos más y más los, los problemas que nos, que nos aquejan y hermanarnos mucho más, ¿no? Y de hecho, pues, tu, tu, tu trabajo pues me, me, me dio chance justamente de conocer esto de la Unión Patriótica, que pues finalmente... Di, di, pues nos di, de pues muy difícilmente nos llegan noticias como como como esta no uh, y siendo que tenemos como como muchísimas tenemos como tantas y tantas eh, puntos en común nuestros países pues pues sí yo creo que o nos llegan sesgadas, ¿no, Antonio? O nos llegan sesgadas. O nos llegan sesgadas también, sí. sí. Y, sí. Si nos llegan, nos llegan sesgadas. Y es y que net, nos llegan, Netflixiadas, ¿no? Netflixiadas, porque... Netflixiadas exactamente o sea, no exactamente. Tú... Todas edulcoradas por, por la, la idea. Digo, ahorita mi, mi mujer está entretenida viendo el cártel de los sapos orígenes. <risa> <risa> a mí, o ella le entretiene, pero a mí me parece como que... Eh... Pues toda esta cultura que, que Netflix ha hecho, claro. generado, como de empatía con los narcos. Yo, a, eso sí, a, a, a, a, me encantó la de, la de Pablo Escobar, eh, el tipo, el actor me parece que era fantástico, una, una ah, que dura sí. como 50 mil capítulos, pero es eso, una apología del narcos, acá las series de narcos de Netflix o se están vendiendo una idea eh, distinta de lo que es México, de lo que es Colombia al mundo, edulcorada claro. para algunos, y, y, y, y este y suavizada para, para otros, que, que me parece aterrador, ¿no? Si lo analizas es aterrador de cómo, cómo están, cómo Netflix nos está diciendo cómo debemos pensar nuestros propios países. Entonces, trabajos como el tuyo también están así como que tratando de, de dar el mandotazo en la mesa de que, a ver, esa o sea, Esta es una cosa que tenemos que reflexionar porque ya lo, lo volvemos a decir, Paula, es, es, es una, pero... Pero hay un 80 mil, ¿no? Pues creo que es ochenta mil la cifra que, que tu trabajo. Sí, ochenta no, pues, mil ¿sí? era la cifra de, de desaparecidos del conflicto en Colombia. Ajá, digo, pues, o sea, igual ahí no sabemos cuántas personas de, derivados de esos ochenta mil involucrados hay, hay, ¿no? No sé. Entonces, eh, es otra de las maravillas que, que, que hemos tratado siempre de resaltar del cine experimental, que nos, nos hace pensar más fuera de la caja, ¿no? nos ayuda a llevar los temas hacia otros, hacia otros rincones que otros cines, otras formas de, de hacer cine no se atreven. Eh, y pues que bueno, la, la verdad es que sí, mereces una, una felicitación Nelson por, por el trabajo, por, la, por, digo, por muchas cosas, ¿no? o sea, la temática, la forma de abordarlo, la, la manufactura, eh, pues la, la verdad sí me, me gustó mucho. No no este no quiero seguirte dando coba para que luego no te creas. no te creas mucho después y le presumas a tus amigos. Ay, los me, mexicanos me amaron. Pero sí está muy interesante. La verdad es que ojalá que sigas por ese rumbo. Creo que hay mucho mucho camino que, que todavía y eh, si estás muy joven te falta el eh, camino por recorrer. Pero si sí, este es tu es tu primer corto, además, ¿no? O sea, diste un paso firme. Esperemos que en, en, un, sí. en unos años te, pues te, te consolides, no, no cedas a la tentación de, de, de, de cambiar de cine y decir de repente, voy a hacer yo, yo soy Paula, pero ahora sí la voy a hacer en, en ficción. Para Netflix. <risa> Porque creo que tienes... A mí algo, uh, perdón, algo, algo que me, me llamó también mucha atención es cómo eh, Paula habla en francés y le entienden y le contestan en español. A, a mí eso me pareció extraordinario porque pa, pa, pareciera como que las imágenes nos unen más allá del... O sea, trascienden nuestra, nuestra lengua, ¿no? Entonces, esa, esa, esa parte a mí me pareció extraordinaria, ¿no? Como que no hay barreras, como que detrás de todo lo político está la cuestión como... como como humana, emotiva, humana, humana de comunicación. Eso, eso, eso, me pareció como, como, como muy, muy, pues valga la redundancia, pues muy, muy emotivo, ¿no? Este, la relación con Abraham y Paula me parecen también como muy, muy, muy cercana a pesar como que la lengua nos nos nos separa pero finalmente pues las imágenes son las que realmente nos unen los archivos nos unen al fin de cuentas ¿no? la de memoria pronto, no la memoria o, toda o esa la ausencia toda serie de... de imágenes no entonces claro. este sí me, me, me pareció también un, un, una, un gran acierto en ese en ese sentido no, no me parece me parece muy interesante como la, o sea la apreciación que le das porque digamos en el cortometraje como muchos elementos así como pues, no explicados, sino como sueltos a libre, a libre interpretación, ¿no? Digamos que es mucho lo que hace el cine experimental, entonces como que haya una conversación entre el espectador y la película, que creo que eso es como lo, más, lo que más me gusta de este tipo de cine, como que no sea como todo digerido en la pantalla y sale uno feliz, sintiéndose bien tranquilo, sino que hay que incomodar, no, hay que la persona que piense que bueno qué pasó acá, por qué pasó esto, entonces es una de las cosas que me gusta como este cine este experimental, ¿no? esa conversación que hay entre el espectador y la película. Que, que eso yo creo que justo lo, lo, lo lograste porque sí sí estás distintas maneras de, de narrar y, y de pronto ver a los personajes como con el ojo de imagen, de pronto puede resultar desconcertante, pero eso justamente es lo que le genera la, la, la riqueza. Porque podemos tener una conversación como esta, ¿no? Hay películas que uno sale de la sala y, y pues ya se me olvidó, ¿no? Nos vamos por un tinto y... Este, <risa> Ya se nos olvidó la película y es de lo que menos hablamos. En este, en este caso, como dices, el cine experimental pues, nos permite adentrarnos más a la forma, al fondo y pues poder atener, sostener estas, estas conversaciones. Porque pues sí, como dices, tu trabajo tiene como muchas capas que podemos hablar un montón de, de distintos temas, desde lo político hasta lo, lo humano, lo más personal. Y, y, y, y siempre que veo trabajos como este, yo digo, bueno, es que, ¿cómo es que estamos tan, tan divididos en, en América Latina, no? Entonces, sí, sí me parece como, como bien, bien, bien interesante esta, esta, esta aproximación. Pues muy bien, pues, eh. Pues qué, qué bueno que pudimos platicar contigo, Nelson. Creo que, insisto, es, es, este, si sigues por esta línea al rato vamos a, vamos a ver eh, tu nombre en las grandes carteleras del cine experimental. Por lo pronto invitarte que pues, consideres a Ultracinema igual para, para, para que, que el, tus próximos trabajos nos los, los, los compartas sí. y, y podamos igual al mismo tiempo compartirlos por acá por, por estos lados. Sí. Y este... Y pues nada, no sé si quieres eh, despedirte con alguna reflexión final. Reflexión final, no. No sé, no, no soy muy bueno para dar discursos. <risa> Pero bueno, no algo, que, quieres, darla, ¿algo es? que quieras comentarnos antes. Alguna, este, eh, se me ha olvidado preguntarle a nuestros últimos invitados. Un, un placer culposo que tengas. Ok. Que quieras soy. confesar. <risa> <risa> No sé, preguntó las series, algunas que, pues no soy mucho de estar pegado viendo series, pero pues sí, de vez en cuando veo series, es pues que no son como tan interesantes, pero entretienen, sí, un poco. Muy bien, muy bien. Pues, eh, Maestro Bund, usted sí es un filósofo ya consagrado, fue discípulo, con discípulo de Platón. Pues este, bueno, lo bueno es que con el frío, allá en el frío te vas a conservar más joven. Igual hasta pelo te sale. No, no creo, pero, <risa> pero joven a lo mejor sí me conservo un poco más, este, unos cuantos años más. Pues nada, eh, finalmente pues recomendar, eh, recomendar eh, a quienes nos, nos escuchan que corran a ver esta selección del Bogotá Experimental Film Festival que está en nuestra sala virtual Sol eh, hasta el 31 de, de, de enero. Como parte de las actividades que, que tenemos por el décimo aniversario, pues bueno, compartimos ya el mes pasado el cine radical eh, desde Bolivia, ahora desde, desde Colombia, y pues bueno, tenemos, ten, tenemos como, esa, esa, como estas iniciativas hermanas que que nos unen y que nos permiten, pues, asomarnos a trabajos como, como el de Nelson, eh, y, y, pues, nos, nos abre un panorama extraordinario. Agradecer también a Praxedis Razo por esta, por esta cuenta de Zoom, nos, nos presenta su Razoom para poder, pues, eh, tener, sostener conversaciones sin el límite de tiempo que ofrece la plataforma, y, pues, les saludamos, eh, saludamos a Praxedis con, con mucho afecto y con un gran gran agradecimiento y obviamente gracias Nelson por por tu tiempo por tu, por compartirnos eh, un poco de tu dinámica de trabajo de tus experiencias y pues pues muchísimo éxito en los en los trabajos eh, futuros y, y, y pues gracias por por, por por presentarnos este este este trabajo por compartirnos y pues pues estaremos eh, en contacto y pues ojalá, eh, como dice Francisco Álvarez en, en Ecuador, que todos nos pongamos a pensar así como, como muy, muy concentrados para algún día reunirnos físicamente en algún punto del planeta y pues poder eh, debatir y, y compartir pues en, en persona. Y pues bueno, muchas, muchas gracias vale no pues muchas gracias a ustedes por la invitación pues digamos por tener estos espacios de divulgación de un cine pues eh, experimental alternativo y, y pues nada esperemos que nos podamos ver en UltraCinema con próximos proyectos y estamos hablando seguro seguro en la calle sabes están las puertas abiertas y bueno aprovechamos para invitarlos para uh, la, las actividades de la décima edición como, como bien saben como hemos venido contándoles, pues eh, terminarán hasta mayo con. Si, si el, el, ahora se llama Delta Cron, esta cosa entre la variante Delta y la variante Omicron, nos, nos deja sobrevivir. En, en mayo tendremos actividades acá ante Postplan, pero mientras pues, seguimos con nuestras actividades virtuales y nos invitamos a la clase magistral, que el aspirante doctor Daniel Valdés Puertos va a, a ofrecernos el próximo sábado 22 de enero a las 7 de la tarde, hora de la, del centro de la ciudad, del país, de México. Y bueno, ahí va a estarnos hablando de un tema que él ha venido trabajando en su, en su tesis, desde su tesis de maestría a su tesis doctoral. Entonces va a estar muy interesante, los invitamos para que lo, no, nos sigan en esta actividad. Y nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo de Nada es original, el podcast más pirata de las redes Y, y pues hasta la próxima Gracias, saludos Muchas gracias Hasta Bye bye Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas El más pirata de las redes Nada, nada, nada es original Entrevistas con Naz los directores de la selección oficial de Ultra Ultracinema eres is